Ahora vamos a ver cómo reproyectar una capa o pasar a otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, la capa puntos y referencias Si abro las propiedades en fuente, está con el sistema de referencia. WGS84UTM zona 17 sur, pero yo lo quiero pasar a otro sistema de coordenadas. Desde la caja de herramientas de proceso, en vector general, vamos a la herramienta Reproyectar Capa. Doble clic. Como capa de entrada, punto sin referencia, el src objetivo lo seleccionamos en el botón seleccionar src. Aquí yo lo voy a pasar al sistema de referencia PSA 56 UTM zona 17 sur. O en su defecto buscaría el sistema de coordenadas al cual requiero pasarlo o transformarlo. Le damos aceptar. En reproyectada voy a generar un archivo hago clic en el menú Save to File en la carpeta Geoprocesos la grabo como reproyectada Guardar Ejecutar en segundo plano Cerrar Ahora voy en Geometría Vectorial Abro la herramienta Agregar Atributos de Geometría y voy a agregar los atributos para ambas capas Reproyectada Crear una capa temporal. Ejecutar en segundo plano. Cerrar. Ahora agregar atributos de geometría para puntos sin referencia. Ejecutar en segundo plano. Cerrar. Para cambiar el nombre de la capa hago clic derecho sobre la misma. Cambiar el nombre de capa. WGS84 y la otra es pesad 56 para comparar abro la tabla de atributos en ambas capas y ahora podemos ver cómo varían las coordenadas para X y Y en WGS84 y en pesa 56